Muy buenas, seáis bienvenidos a este primer live streaming en mis perfiles sociales eh, una vez retomado el nuevo curso laboral. Durante la próxima hora espero que eh, os resultemos eh, muy eh, útiles e interesantes para tanto aquellos que queréis conocer todo el mundo de cripto y bitcoin como eh, los que ya conocéis ese mundillo y queráis preguntar a nuestro experto invitado de hoy que eh, en esta entrevista que me encantaría que fuera muy dinámica, que preguntéis, que estéis muy animados a través del chat y los comentarios, porque eh, tanto a Javier Pastor como a mí nos encantará eh, tanto dialogar con vosotros en directo como responder a vuestras preguntas. Pues eh, esperemos que, eh, como os comento, resulte un live lo más útil e interesante posible y dinámico. Con lo cual, primero de todo, eh, mientras presento a nuestro experto invitado de hoy, pediros, por favor, eh, no sé si eh, se nos está escuchando adecuadamente, si nos ve y se, no, se nos escucha bien, por favor, si me lo dejáis en los comentarios, me dejaréis muchísimo más tranquilo. Entonces, por fin, seis pide, de si se nos escucha y se nos ve bien. Y para eh, esta entrevista y este live eh, en directo, pues tenemos hoy a Javier. Pastor, director comercial de Bit2Me, que es la plataforma de compraventa eh, más grande de España en cuanto a compraventa de Bitcoin y todo tipo de criptomonedas. Con lo cual eh, tenemos a un verdadero experto muy conocedor tanto del ecosistema como de las distintas monedas que, que, eh, que poblan el universo de, de cripto. Por cierto, muchísimas gracias por, por vuestro feedback en, el, en el, los comentarios. Veo que se nos está escuchando eh, perfectamente y Javier, eh, todo un placer que respondas a nuestras preguntas en el live de hoy. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la introducción Emilio, también por contar con nosotros para eh, hablar un poquito de esta maravillosa tecnología que son Bitcoin y las criptomonedas y bueno, saludar a tu audiencia que, que veo que también están eh, por aquí dejando sus comentarios. Pues sí, porque eh, por, eh, por empezar por los más básicos, para aquellos que, que, que estén aterrizando y para que todavía no pueda conocer eh, adecuadamente que es esto de las cripto, blockchain y bitcoin, ¿qué es exactamente bitcoin? Bueno, eh, decir que es exactamente bitcoin con una, con una respuesta concreta no es fácil, eh, Emilio. Eh, lo que sí podemos decir de bitcoin es que, bueno, es una nueva tecnología, es un nuevo sistema de confianza eh, que permite eh, trasladar esa, esa confianza justamente que tenemos ahora mismo depositada quizá en bancos centrales y gobiernos, eh, trasladarlo a una tecnología que está basado en, basada en matemáticas y en criptografía y que cumple con, los, con las tres propiedades principales que necesita tener el, el dinero, eh, que son unidad de cuenta, almacenamiento de valor y medio de intercambio. Esto evidentemente no sucede de la noche a la mañana, eh, no es que de repente aparezca una nueva tecnología que, que tenga estas tres propiedades y que todo el mundo las vea a primera vista, sino que con el tiempo Bitcoin se está ganando la confianza de cada vez más instituciones, más eh, individuos alrededor del mundo eh, y más personas pues, que están interesadas en, en conocer y utilizar eh, esta nueva tecnología. Eh, bueno, Bitcoin, como comento, es un nuevo sistema eh, de confianza eh, que permite almacenar la información de las transferencias, de las transacciones que realizamos persona a persona y eso es uno de los puntos fuertes e importantes, que no que en este tipo de dinero no dependemos de una tercera entidad eh, que haga de tercero de confianza para poder transferir valor de un punto a otro, de una persona a otra, de una entidad a otra, eh, a lo largo y ancho del mundo. ¿no? Y a ti una plataforma, Emilio, que yo sé que te encanta, que es Internet, eh, Bitcoin es la moneda nativa de Internet, que es el sistema de comunicación o la plataforma de comunicación más grande del mundo que aglutina más seres humanos independientemente del país donde haya nacido y que permite el comercio, el, el compartir información, conocimiento bueno pues ahora, ahora ha nacido un sistema nativo de confianza basado en matemáticas y criptografía que nos permite intercambiar valor no que es, que es Bitcoin. Entonces Bitcoin eh, es accesible desde cualquier parte del mundo y, y, como digo, no se pueden comentar muchas cosas. Nació el, el 31 de octubre del año 2008, eh, gracias a Satoshi Nakamoto. Eh, Satoshi Nakamoto, para el que tenga curiosidad, eh, significa en japonés visión de futuro y claridad de ideas. Eh, fue un, el seudónimo que utilizó esta persona, un grupo de personas que no se sabe quién fue porque desapareció al año, año y pico eh, de hacer la primera transacción. Y el 3 de enero del año 2009 se hace la primera transacción de Bitcoin. Eh, y además eh, se publica, eh, con, con, coincidiendo con esta fecha, eh, en un periódico inglés eh, al borde del segundo rescate bancario. Acordaos que estábamos en plena crisis financiera, ¿no? 2008-2009. Y bueno, esto fue una declaración de intenciones que Satoshi Nakamoto introdujo en el bloque Génesis y que, y que nos lleva hasta nuestros días. Por lo tanto, Bitcoin, eh, como resumen, Emilio, que si no me voy por las ramas y me puedo poner a hablar de, de un montón de cosas, es un nuevo tipo de dinero, es un nuevo sistema de confianza que, desen, que, que, que, que nos ofrece la posibilidad de no tener que depender de la confianza en una tercera persona, en una tercera institución, como hacemos a día de hoy, que son los bancos, los gobiernos, para utilizar e intercambiar dinero y valor. Y eso yo creo que es tan disruptivo eh, como pudo ser internet, con los medios de comunicación tradicionales y, y demás. Por cierto, eh, el, te, eh, Javier, comentarte que en los comentarios estamos bastante activos y entonces primero eh, tenemos un pequeño, pequeño trailer de lo que va a avanzar la conversación. Es que en Bit2Me han lanzado eh, el token eh, eh, y la ICO con mayor éxito de, de toda España. Y, y también queríamos hablar acerca, acerca de, de ese gran éxito. Así que, por hacer el tráiler de la pregunta que luego te haré, ¿cómo está yendo el lanzamiento de vuestra ICO? Bueno, pues está siendo una experiencia maravillosa, Emilio. Eh, yo siempre hablo de, de que para lanzar una ICO y tener éxito eh, necesitas ser un buen, como un buen chef, ¿no? Y necesitas poner una serie de ingredientes para que el plato, el resultado, eh, sea, sea lo más apetecible posible lo más rico posible, ¿no? Entonces eh, aquí hablaríamos de varios puntos. Eh, yo destacaría a la hora de lanzar una ICO eh, que son tener en cuenta la jurisprudencia, eh, la parte legal eh, regulatoria que tengamos en el país, en este caso en España, por supuesto, eh, preparar ese libro blanco, ese proyecto que la empresa quiera lanzar, eh, compartirlo con los reguladores, con la CNMV y bueno ir haciendo las cosas bien, ¿no? Desde ese punto de vista. Segundo, eh, tener una infraestructura, una empresa. Eh, y sobre todo productos y servicios que interactúen con ese token eh, de utilidad, que es el token de Bit2Me, eh, para que cuando las personas eh, lo tengan en su custodia, lo tengan en su cartera, eh, bueno, pues ese token realmente les, les ofrezca una ventaja eh, o un beneficio, ¿no? Eh, por otro lado, tener un, un recorrido en, en, en este ecosistema yo creo que es muy importante, ¿no? Hemos sido pioneros en varios servicios que hemos lanzado eh, y en este sentido con la con la ICO, eh, bueno, pues eh, pensamos que tenemos ya el equipo, somos 75 empleados en Bit2Me, eh, que tenemos una infraestructura suficientemente robusta, potente, eh, para dar soluciones y para que muchas personas que tienen experiencia desde diferentes ángulos eh, puedan aportar su conocimiento eh, y llevar a cabo con éxito el lanzamiento de una de una tecnología, de una herramienta nueva eh, que dentro de poco tiempo vamos a ver en clubes de fútbol, en empresas... Y eh, yo creo que, bueno, que, que en general en, en todo el mundo, ¿no? En el mundo financiero, por supuesto. Entonces, sí. Eh, sí, no, una preguntita muy concreta antes de, de ser un poco más generalistas. ¿Iniciativas que mezclen Bitcoin y Fashion que a mí no me suenan? Bueno, depende, depende de cómo, de cómo asociemos el mundo de los NFT, que también es un mundo que está muy de moda y que nace o viene un poco, eh, digamos... Eh, con origen de las criptomonedas, ¿no? Con la tecnología que utiliza, por ejemplo, la Blockchain de Ethereum, eh, bueno, pues tú puedes tokenizar un eh, no lo sé, eh, en el caso del fashion, yo te diría tokenizar eh, alguna prenda de ropa, ya sea física en el mundo real o digital, ¿no? Que ahora estamos con el tema de los multiversos y, y tokenizar, eh, por ejemplo, eh, un skill eh, de una, una armadura. <risa> o un traje que, que utilizamos en los videojuegos, que utilizamos en el mundo virtual, que está creciendo exponencialmente, y la gente más joven es la que está adoptando esta tecnología y entiende perfectamente de lo que estamos hablando, pues bueno, hay Bitcoin, eh, no Bitcoin como tal, ¿vale? Pero el mundo de las criptomonedas, el desarrollo que ha tenido el ecosistema, sí que podría hacer una, una asociación con el tema de los NFT y la tokenización, eh, bueno, de, de la moda, de los cuadros, eh, ...de los videojuegos, de las armas, de, de, de todo lo que podemos encontrar por ahí, ¿no? Eh, a mí personalmente, tanto, eh, la, sobre todo la tecnología blockchain, es que me parece a mí que va a haber un antes y un después completamente a nivel de humanidad. O sea, el cómo eh, compramos, el, el, el, el cómo gestionamos muchísimos procesos de nuestra vida, el cómo hacemos temática de contratos, el, la trazabilidad de alimentos... Pero, según tu punto de vista, ¿qué es lo más importante de ese papel que las criptomonedas, el Bitcoin, el blockchain, van a tener en, en ese cambio tan radical socioeconómico que va a haber a nivel, a nivel mundial? Pues yo creo que, efectivamente, todos los que estamos en el ecosistema, y seguramente mucha gente que, que, que no está, eh, la palabra blockchain y el concepto blockchain eh, se ha extendido muy rápidamente. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero, si es una blockchain centralizada... O es pues una blockchain descentralizada porque la blockchain existe desde 1991 y es un sistema que nos permite almacenar información eh, de forma digamos inmutable no no es que sea inmutable es que si hacemos algún cambio en los datos que introducimos ya sea en contratos en contratos inteligentes o en, o en información que ponemos dentro de un bloque y hay alguna modificación pues todos vamos a ser conscientes de ellos pero qué ocurre que si no está descentralizado distribuido y lo tiene una empresa, lo tiene un banco, lo tiene un gobierno eh, y además, Emilio, esto es súper importante que la gente lo entienda eh, y además la mano, la voy a apagar el móvil, perdonadme Muchas, muchas gracias por, sí. por ahí y, adem, y además la mano humana interviene de cualquier manera para introducir esos datos dentro de la blockchain tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué, qué es lo bueno que tienen eh, Bitcoin eh, y las criptomonedas? En el caso de Bitcoin es que es un sistema autónomo, es un sistema independiente basado en tecnología, en software, eh, donde la mano humana no interviene. Y para la confianza, Emilio, eh, yo prefiero eh, confiar en matemáticas y en criptografía eh, que desgraciadamente en, en, en otros seres humanos. Pero no porque seamos eh, corruptibles solamente, sino porque nos podemos equivocar. Las probabilidades de que una máquina se equivoque o un ser humano eh, distan muchísimo. Y la blockchain es un sistema... Eh, que nos permite acceder a la información veraz, verídica, eh, con lo cual eh, tenemos que ser conscientes de que siempre que esa información se introduzca eh, utilizando un medio o utilizando otro, va a determinar eh, realmente si es algo disruptivo, si es algo innovador, si es algo nuevo. ¿no? Y luego, por otro lado, que no sea de un banco central, porque si el Banco Central Europeo tiene una blockchain, en el fondo a los ciudadanos eso no nos va a cambiar la vida. Eh, para ellos va a ser muy interesante porque van a tener... Eh, mucho poder, mucho potencial de conocer todo lo que está pasando, pero, pero a nosotros eso no nos va a mejorar en nada nuestra vida. Eh, muchísimas gracias, por Roberto, por el saludo y por pasarte por, eh, por el live. Eh, Richard, gracias por responder la pregunta que, que hacíamos sobre NFT y fashion por comentar el ejemplo. Os lo comparto, audiencia, para aquellos que no estéis por LinkedIn, porque ten en cuenta que eh, también estamos emitiendo por eh, Facebook, eh, Twitter, eh, Twitch y un eh, montón de redes que todo lo que nos dejan la plataforma de que, que tenemos. Con lo cual, si queréis hacer preguntas, eh, ya estáis viendo que Javier Pastor Está totalmente abierto a responder todas las preguntas que les queráis hacer durante este live. Y la verdad es que eh, El Salvador y su presidente eh, han planteado un cambio, eh, un primer paso realmente interesante. Primera gran institución, primer gran país que dice, mira, el, el, los bitcoins son tan legales de moneda de curso legal como puede ser el dólar el estadounidense eh, y eh, incluso se planteaba que hubiera cajeros eh, Bitcoin dentro del país... ...con lo cual eh, un país que dice, mira, se puede comprar y vender... ...y es totalmente legal con una postura muy muy amigable respecto de, del, del Bitcoin. Eh, pero ¿qué, va, ¿qué cambios realmente van a producir este eh, paso eh, que, ha, que ha dado El Salvador? Bueno, yo creo que este evento que está ocurriendo en El Salvador... ...el presidente Nayib Bukele ¿no? ha, dado, ha dado ese paso. Primero decir... Que Bitcoin eh, guarda muchas similitudes con Internet en el sentido de que no necesitamos que un regulador o un legislador eh, lo autorice o lo desautorice para que el, la tecnología se pueda utilizar, ¿vale? Eso eh, primero, pero, pero sí que es verdad eh, que que un país lo adopte como dinero de curso legal marca un antes y un después y va a ser una fecha que se va a estudiar en el futuro, Emilio, porque lo que está sucediendo aquí... Es que estamos introduciendo dentro del sistema monetario financiero internacional de 196 bancos centrales de 256 países que hay en el mundo, estamos introduciendo un actor nuevo. Es como un tablero de ajedrez en el que todos conocían a los peones, a los caballos, a los alfiles. Y ahora tenemos una nueva ficha, una nueva pieza que está siendo introducida por El Salvador que no sabemos cómo se mueve alrededor del tablero ni quién lo controla, que es Bitcoin. Entonces, esto eh, pone muy nerviosos al FMI y al Banco Mundial. De hecho, ellos han hecho ya anuncios de que no les gusta nada este camino que ha tomado el, el gobierno de El Salvador, pero a los que somos, eh, bueno, de, de, somos más liberales, más libertarios, pensamos que, que haya un dinero eh, de acceso libre desde cualquier parte del mundo, simplemente con un dispositivo conectado a internet, que me permite almacenar, atesorar valor, sin depender de burócratas ni políticos, es maravilloso. El Salvador, en el fondo, piénsalo, Emilio, no tiene nada que perder, es un país que tiene el 70% de la, de la población, 60-70% de la población en, en, en pobreza, en el estado de pobreza, y además reciben remesas de Estados Unidos, no un 25%, eh, con lo cual muchos de los ciudadanos que tienen familiares en ese país van a poder enviar y recibir dinero de forma muy eficiente y muy muy económica. ¿no? Entonces, bueno, tiene, ya digo, tiene un recorrido político y socioeconómico muy interesante y veremos qué sucede. Esto me da que coste que, que a El Salvador y, y particularmente a Bukele, ya desde la Organización de Estados Americanos, eh, ya le miraban regular desde hace mucho tiempo. O sea, que no creo que la postura respecto a El Salvador cambie mucho con el paso que han dado. Eh, pero, eh, sinceramente, con el tamaño de Producto Interior Bruto que tiene El Salvador, eh, tal vez no sea más un, un, un gesto, eh, un, como una especie como de, de, de, de una especie, act, un pequeño acto de propaganda del propio Salvador, más que algo que tenga un efecto más real. Bueno, desde el punto de vista político es posible que sí, que haya un poquito de eso, de notoriedad, ¿no? que a Nayib Bukele le gusta mucho utilizar las redes sociales y darse... Eh, un poco de bombo ¿no? como solemos decir pero sí que es verdad que desde el punto de vista de posicionamiento del país a nivel tecnológico eh, El Salvador está adoptando la tecnología más disruptiva que desde mi punto de vista existe en el mundo ahora que es Bitcoin y las criptomonedas ¿no? y, y por otro lado eh, tiene el potencial eh, de incluir en su sistema financiero que ahora mismo hay muchísimas personas que no tienen acceso a cuentas bancarias en El Salvador eh, de simplemente con un teléfono móvil eh, de 25 dólares, un Android eh, podrían eh, bueno, descargar su monedero y participar y conectarse eh, de, a nivel financiero con todas las personas del país y de Latinoamérica y del mundo entero. ¿no? Con lo cual yo creo que es un movimiento, que tú tienes razón, Emilio, en que posiblemente eh, Nayib Bukele haya querido tener un poquito de notoriedad y focos de, de los medios, que lo consigue, sin duda. Pero por otro lado, eh, creo que... Creo que está dando un paso valiente en cuanto a posicionar a El Salvador en el mapa. Nunca antes se había hablado tanto de este país y a atraer eh, riqueza, porque ahora mismo no, no nos engañemos. Bitcoin y las criptomonedas aglutinan dos billones de capitalización y ya están eh, siendo muy amigables ¿no? con todas las personas que tengan criptomonedas para que vayan a ese país a invertir, eh, a montar empresas, a generar empleo. Y yo creo que es una oportunidad sí. también. Entonces, veremos cómo sí, se desarrolla, claro. ¿no? Estoy, estoy muy, eh, muy con tu punto de vista porque al fin y al cabo es eh, una forma de conseguir una atención, de ponerse en una vanguardia, en una tecnología, a un precio de un tuit. O sea, lo que le haya costado al Google es mandar el tuit y cambiar la legislación y a cambio de eso hay muchos inversores, mucho, eh, mucho el mundo de las finanzas en gran parte del mundo que ha puesto su atención en El Salvador y que a lo mejor ahora se están preguntando de invertir en el país como, como precisamente un espacio eh, amigable de cara a las inversiones. Uh -huh. eh, Roberto Matera eh, quiere que nos metamos a, a hablar eh, intensamente de Bit2Me y, y eso entra en un poquitín más, más después el hablar más de la plataforma y de vuestra ICO y del token, pero eh, en plan mu, en plan trailer, eh, ¿cuál sería la, el principal eh, valor diferencial de Bit2Me? Uh -huh. Por lo que eh, tú dijeras, estamos completamente orgullosos de, de este detalle. Bueno, Bit2Me yo creo que es una plataforma que se está diferenciando muchísimo de, del resto, ¿no? El resto está focalizado sobre todo a traders, eh, personas que les gusta comprar, vender, especular con las criptomonedas y Bit2Me está dando un enfoque, primero, mucho más educativo, tenemos la academia más grande del mundo en español con más de 400 artículos, más de un millón y medio de alumnos, cursos dedicados por niveles, ese por un lado creo que es un acercamiento a la ...a la tecnología y al público, que no tienen otros, otros exchanges. Y por otro lado, la adopción. Eh, nosotros tenemos una plataforma muy amigable, muy sencilla, muy visual... Eh, ...con servicios que ahora eh, comentaremos un poquito más en detalle... ...que puede entender todo el mundo y que desde un primer momento... ...cuando tú entras en Bit2Me, te registras, accedes... Eh, ...vas a tener el contacto con una persona al otro lado del teléfono... Eh, ...a través de WhatsApp o a través de mail eh, con respuesta en tu idioma. ¿no? Es algo que no podemos encontrar... Eh, frecuentemente en el ecosistema. Eh, mucha gente nos de... Yo cuando empecé en 2017, probé varias plataformas eh, y si tenía cualquier duda o cualquier eh, necesidad de soporte, me tardaban en responder tres, cuatro días y era, era... Te sentías mal, ¿no? Porque estamos hablando de dinero y... y tener a alguien al otro lado que le pones cara, que sabes quién es y que está cerca de ti, pues yo creo que marca la diferencia. Y por supuesto a todos los amigos de Latinoamérica, eh, lo mismo, ¿no? Eh, poder... Eh, dar un servicio más cercano, más amigable y más sencillo, eh, creo que son los atributos de, de Bitum y sobre todo, llevados a la adopción y a la educación. Eh, un usuario de YouTube eh, nos comenta, eh, a ver, lo que ha pasado, que, que habéis tenido muchísimo éxito, que, que la fase 1 de, de, de la ICO se ha llenado y claro, quiere saber si, si, puede, si puede llegar a tiempo. Pues, eh, ¿cómo, ¿Cómo está el estado actual de, de la ICO? Bueno, vamos a ver. El otro día me hicieron una entrevista, creo que esto fue ayer, y, y hubo en un comentario que dije, bueno, la fase 1 está llena. Digo que estaba llena, que está llena de gente que se ha apuntado. No es que esté llena todavía eh, y, y os Bien. explico por qué. La razón es porque, eh, aunque se apunte mucha gente, nosotros no tenemos la certeza hasta el día 6 de qué personas tienen preparado eh, los euros en su depósito, en su wallet, en la fase 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo, eh, de, de hecho, tenemos abiertas las inscripciones ¿Por qué? Porque si hay alguien que se apunta a la lista y, y se respeta ese orden y no tuviese el dinero, saltaría a la siguiente persona y todavía hay oportunidades ¿no? de participar en, en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3. A ver, lo que hemos hecho, Emilio, es ser un poco flexibles en ese sentido, darle eh, una serie de características a la fase 1, 2 y 3 en cuanto a precio. Evidentemente la primera fase es más económico, 0,01 en la segunda es 0,015, hablo de céntimos de euro, y en la segunda en la tercera es 0,02, pero el, el lock up el tiempo que van a estar bloqueados esos tokens para que no se puedan vender y, digamos, tener una posición privilegiada frente al resto de usuarios, pues va de seis meses, luego tres meses y luego un mes. Por lo tanto, yo os diría que, que lo intentéis si queréis participar en la primera, eh, pero que si no hay espacio porque diga el día 6 y no se ejecuta vuestra orden, eh, bueno, pues que tenéis la posibilidad de participar en la segunda o en la tercera. no Esto es un, esto es un proyecto a medio largo plazo. ¿eh? Esto no es... Eh, un, Llegar y dar un pelotazo y no, no, no. Estamos hablando de, de, de una infraestructura seria con una serie de servicios que, que, que van a seis meses, un año, dos años. no Muy relacionado con la pregunta que hace Xavi eh, también sobre la compra. Algo que, que, que según su pregunta, que, que puedas grabar o justo ya la respondió al completo. Bueno, eh, no hay... Puedo hacer un matiz. Eh, comenta Xavi, uh -huh. dice, una vez confirmada la reserva, ¿cómo se efectúa la compra? Bueno, eh, muy importante. Cuando hagáis la reserva, en una de las tres fases, recibiréis ese mail de confirmación después de apuntaros a la waitlist. Eh, tenéis que entrar eh, en vuestra cuenta y hacer el depósito en euros, en el monedero de euros específico. Eh, y el día, el día que se abra esa fase, sea el día 6, el día 13 o el día 21, automáticamente se hará el swap. Se intercambiarán los euros que tenéis disponibles en el monedero. Por los tokens de Bit2Me, ¿vale? No tenéis que hacer nada. Solamente tener los euros el día que se abre esa fase. Eh, eh, Jorge acaba de entrar en la plataforma y le ha encantado la parte de, de formación. Eh, ¿Por qué eh, escogisteis ese punto también con valor diferencial? Pues, eh, sinceramente, bueno, muchas gracias, Jorge, por, por el comentario. Eh, eh, sinceramente yo creo que uno de los pilares de, para que cualquier tecnología se adopte es la educación y la formación ¿no? Eh, nuestro objetivo nuestra misión tú sabes que las empresas siempre tienen una misión es que cualquier persona del planeta pueda tener una parte de bitcoin eh, o un bitcoin entero eh, y pueda utilizar los servicios de bit 2 me para ello ¿no? entonces queremos hacerlo sencillo amigable eh, eh, user friendly, ¿no? Esa es la idea Y, y va un poco por ahí El, el motivo de, de tener Nosotros estamos colaborando con instituciones, universidades Queremos formar a todo el mundo eh, Que quiera aprender sobre esta tecnología Que es el futuro, poner a España en el mapa Y, y decir, oye, que aquí estamos Nosotros y vamos a ser Vamos a tener la bandera de, de esta Tecnología que tiene una serie de ventajas Y aprovechar, que la sociedad se aproveche De ello, ¿no? Eh, eh, justo eh... Voye, no, no, a través de Facebook, nos pregunta que ha habido una norma, nueva normativa antifraude eh, en España y que los exchanges tienen que informar de, de los movimientos de sus propios usuarios. ¿Qué puedes comentar a, a, sobre este punto? Bueno, aquí hay dos reguladores supranacionales, ¿vale? Uno que es la Comisión Europea y otro que es Gafi, eh, que desde Europa, bueno, pues el Gafi es el... Eh, bueno pues el grupo de, de antiterrorismo de financiación de antimoney laundry, que es el G7 no por un lado y luego está la Comisión Europea que está desarrollando una ley que se llama Mica eh, que va a afectar a los exchanges España bueno pues aunque tiene su propia jurisdicción en este tipo de cuestiones de los criptoactivos viene desde Europa no entonces en España a nivel de Hacienda sí que es verdad que, que bueno, van a incluir el modelo 720 a partir de la próxima declaración eh, donde vas a tener que declarar pues, si tienes criptoactivos. Nosotros como exchange eh, somos sujeto pasivo, pero no solamente Bit2Me, cualquier exchange que utilicéis y esto es lo que la gente no sabe y, y me encanta que me que pregunten porque creo que, que, que podemos dar una respuesta ¿no? Eh, los exchanges no hemos informado a Hacienda que, que un usuario tiene criptomonedas o tiene dinero fiat lo, ¿cómo funciona esto? Los bancos que utilizamos hoy, el, el BVA, el Santander, la Caixa da lo mismo y si hay alguien viéndonos de ahí pues os lo puede confirmar eh, tiene banderas rojas, o bueno, yo le llamo banderas rojas para que nos entendamos, de las cuentas que utilizamos los exchanges. De manera que si vosotros enviáis mucho dinero o enviáis dinero de forma regular a los exchanges, ya sea Bit2Me o sean eh, exchanges de Malta o exchange de China o exchange de Estados Unidos, me da lo mismo, el banco, el banco, no nosotros, va a informar a Hacienda de que estás haciendo esas transacciones. Entonces hay gente que dice, no, no voy a comprar un exchange español porque se van a chivar a Hacienda y nada más lejos de la realidad. Es el banco el que va a informar a Hacienda de que estás comprando independientemente del exchange que utilices. Luego, luego ya está el punto, Emilio, de la declaración. no eh, pues uh -huh. Si tenemos eh, más de 50.000 euros en criptomonedas en un exchange extranjero, pues tenemos que declarar que lo tenemos como si tuviéramos una cuenta bancaria con más de 50.000 euros, ¿vale? En el modelo 720, que entra en vigor a partir del año que viene. Luego, si estamos en una comunidad autónoma, no hemos vendido nuestras criptomonedas, pero tenemos un patrimonio de más de 2 millones de euros, creo que es en Madrid, en Valencia creo son medio millón y, bueno, para la comunidad autónoma tiene su, su historia, pues tendrás que declararlo como patrimonio. Y luego la plusvalía que tú generes por la venta de esas criptomonedas, de esos activos, pues tendrás que pagar entre 0 y mil el 19, mil 50 mil el 21 y más de mil el 23. Entonces, pero, pero que nosotros no informamos. Ahora, imaginaos, y esto eh, me da igual que sea Bit2Me, que sea cualquier empresa de España. Si os llega a vosotros Hacienda, y os dicen, me tenéis que dar la información de esta persona, de este individuo. Pues, pues ¿qué vas a hacer? No? Pero vamos, todavía no han venido, afortunadamente. Y además, queremos, queremos si alguien de Hacienda nos está viendo, queremos, eh, estamos abiertos a, a que entiendan un poquito más de esta tecnología, compartir en qué consiste, porque si la entendemos, vamos a ganar todos. Eh, y aquí hay algo, Emilio, mira, aprovechando. Las instituciones tienen que ver los exchanges como... Eh, pues no sé, como no, es que se nos, se nos ataca un poco a veces, ¿no? Eh, se nos tiene que ver como un aliado porque somos, estamos, eh, digamos, desarrollando servicios, productos, tecnologías eh, que van a traer innovación, que van a traer inversión y, y bueno, que no, que, que no somos, lo que pasa es que sí que somos un puente que conecta el mundo antiguo, legacy financial system. El mundo financiero tradicional, que está en las últimas, el dinero fiat, joder, lo veis con los intereses de los bancos centrales y los gobiernos, emitiendo euros y euros y euros y euros. Inflación, ¿no? Eh, la subida de la luz, la subida de, de la gasolina, de la cesta de la compra, que nos lo justifican con otras historias, pero en realidad es que están imprimiendo mucho dinerito. Y tenemos las criptomonedas, que son eh, un dinero pues, que, que nos protege. Y claro, esto pone nerviosos también eh, a actores tradicionales, pero oye, esto está aquí y vaya, vaya... Vale, discurso, que, ahí. No, que estoy han, han preguntado tu, y tú has respondido muy, muy bien. De hecho, tenemos en, en el chat una consulta de quien quería comprar eh, eh, desde YouTube que, que eh, preguntaba si podía comprar cada una de las fases. Eh, ¿Cómo hace exactamente que anda un poquitín perdido? Sí, con, la, la consulta es que, mi consulta es si puedo inscribirme ahora en las tres fases al mismo tiempo o si por usuario solo se permite la inscripción en una de las fases. No, os podéis registrar y podéis apuntaros en, en una, en dos, en tres, en dos o en las que queráis, ¿vale? Eso es decisión vuestra. Eh, lo único que tenéis que aseguraros es que el día de la fecha tenéis los euros disponibles, nada más. Eh, Xavi justo también venía a echarnos una manita y, y claro, eh, el, el acercarse al, a la tecnología eh, eh, resulta muy atractivo. Pero, precisamente, ¿cómo, eh, debemos, eh, ¿cómo debemos acercarnos a, a la tecnología con la máxima seguridad posible? Bitcoin, cripto, eh, blockchain, para que tanto nuestros activos, nuestro dinero esté totalmente seguro y confiable. ¿Qué, o sea, ¿qué, sí. ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, aquí, por desgracia, Emilio, eh, donde hay dinero, eh, pues vuelan los, los buitres, ¿no? También, entonces, hay gente que se ha montado negocios un poquito oscuros, digamos, o un poquito... Nosotros le llamamos scam, que son básicamente engaños, eh, poncis, ¿no? eh, que, te, que te ofrecen o que te aseguran una rentabilidad altísima, huid. <ríe> huid de eso. Lo que no entendáis eh, o, o, o veáis que puede tener un, un trasfondo un poco extraño, no, no depositéis vuestro dinero rápidamente. Informaros, buscar sobre la empresa, contrastarlo con otros usuarios, preguntad. Eh, y sobre todo, sobre todo, si tenéis a alguna persona... De confianza, eh, que conozca el ecosistema, que ya esté en las criptomonedas, que os haya hablado en varias ocasiones, preguntarle, ¿vale? Porque hay mucho scam y hay mucha promesa de que te vas a hacer millonario, de que vas a tener una rentabilidad de un 10, un 20, un 30%. Eso es eh, todo muy peligroso, ¿vale? Tener cuidado. Entonces, con seguridad. Bueno, nosotros en bit 2 ya te digo, que llevamos siete años, trabajamos. Están subiendo el todo aquí, perdóname un momento. Bueno, espera, ¿eh? Ya. Yeah de antemira. Ah, no, que le he quitado el, el audio un momento que estaban ahí. Bueno, eh, Eso, que si tenéis a alguien conocido, que vayáis con esa persona de la mano. Luego, eh, que aprendáis. O sea, no tengáis prisa. No hay que comprar al lo loco y al tuntún eh, de lo que escuchemos en, en algún sitio. No, no, no. Si te interesa algo, eh, yo os recomiendo que os metáis en la Academia de Bit2Me, que empecéis a aprender, a leer, a estudiar. Eh, nos podéis seguir en YouTube. Tenemos un canal de YouTube con entrevistas a los mayores expertos de, de España y de otros países sobre este ecosistema. Eh, gente muy profesional. Y, y que no... Que, que... A mí es que me da mucha rabia. a mí Cuando la gente cae en estafas y luego sale por televisión eh, el programa este de, de la sexta, ¿cómo se llama? El equipo de investigación, hablando de las criptomonedas como si fuera un mundo oscuro. Y tal. Y salen ahí cuatro chavales haciendo trading. Y parece que... Pues da mucha pena, ¿no? Ver que... Que lo que se está construyendo aquí es algo serio, es algo muy potente y que desde los medios se le da una imagen pues muy eh, frívola. ¿no? Entonces, bueno. eh, al fin y al cabo un clickbait de toda la vida, el llamar, llamar la así. atención para conseguir audiencia. Un, un muy buen eh, viejo conocido de, de aquí del canal de, de LinkedIn nos pregunta si eh, esta moneda es como el BNB de, de Binance. Pues, eh, bueno, tiene características similares. Eh, BNB de Binance tiene su propia blockchain. Nosotros eh, utilizamos la blockchain de Ethereum. Eh, en cuanto al funcionamiento dentro de la plataforma, BNB eh, lo que hacen es que te van, eh, te van quitando trocitos de tus BNB poco a poco cuando vas a, eh, utilizando sus servicios. En el caso del token de Bit2Me, tú los tienes en tu monedero, ¿vale? Y no se te van a quitar por utilizar los servicios. Y los servicios que, que se van a utilizar son, que antes creo que no lo he llegado a decir, son el, los préstamos, se van a poder pedir préstamos en Bit2Me, se va a poder hacer staking, ¿vale? Ahora os explico un poquito lo que es, si no lo conocéis el término, y se va a poder utilizar una tarjeta. Entonces, eh, bueno, BNB, ya digo, tiene su ecosistema, su blockchain para hacer eh, staking con Pancake y otras plataformas. Eh, nosotros vamos a, a enfocarnos en el ecosistema DeFi a partir del año que viene, eh, la diferencia, bueno, BNB, para que os pongáis en, en, en contexto, eh, BNB tiene una capitalización de 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares, ahora mismo, ¿eh? Eh, Es bastante grande. Eh, nosotros eh, vamos a salir al mercado con un precio de 0,02, eh, aunque esto no es recomendación de inversión, ni muchísimo menos, eh, pues con una serie de servicios y eh, para llegar a un dólar eh, necesitaríamos una capitalización de 5.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, bueno, que veáis en el mapa y pongáis un poco dónde, dónde está cada, cada proyecto en este momento. Eh, ¿Qué es Bit2Me Loan? Sí, perdona. No, no, por favor. Sí, ¿Qué sí. es Bit2Me? Bit2Me Loan? Es un servicio que va a estar disponible. Ya tenéis el monedero y Bit2Me Trade, que son los dos eh, principales eh, servicios. El monedero te permite comprar, eh, vender, intercambiar, 62 criptomonedas tenéis listadas, enviar y recibir, ¿vale? Y el, la plataforma de trading, que tiene el par bitcoin euros permite hacer trading pues para los que seáis un poco más aventureros. vale eh, Con estos servicios el token ya tendría interacción. En el caso de que, de que esperéis unos meses, vais a tener disponible una tarjeta de Mastercard con la que tú vas a poder ir a pagar al Mercadona o al Corte Inglés o a la carnicería, donde quieras. Eh, pagar normalmente como lo haces con tu tarjeta de tu banco tradicional, pero... En este caso estás pagando con las criptomonedas que tendrás depositadas en Bit2Me, se hará el intercambio automáticamente al valor que tenga Bitcoin en ese momento y en vez de pagar una comisión, que yo que sé, te pongo un ejemplo, puede ser del 0,5%, si tienes los tokens de Bit2Me reducirás esa comisión hasta no pagar prácticamente nada. De manera que estarás aprovechando la volatilidad a favor que muchas veces tienen las criptomonedas eh, revalorizándose ¿vale? y harás un pago eh, pues con la tarjeta y además te ahorrarás las comisiones Por otro lado está Bit2Me Loan Que te va a permitir depositar criptomonedas en Bit2Me Y pedir un préstamo en colateral eh, De los colaterales que tú deposites en Bit2Me Hasta un 60 o 70% eh, Tanto de dinero fiat, de euros como de criptomonedas Con lo cual no te vas a tener que descapitalizar En un momento determinado Y vas a tener liquidez pues, para comprar una casa O para lo que tú quieras Y no perder la oportunidad de las subidas Que tiene muchas veces el mercado cripto y luego vas a tener staking, que el staking básicamente en el mundo cripto es yo eh, deposito mis criptomonedas en una pool, en una piscina. En el caso de Bit2Me tendremos una pool y recibo intereses en esa criptomoneda o en otra. En el caso de que quieras recibirlo en el token de Bit2Me, pues tendrás un incentivo, un plus de porcentaje. vale Y esos son tres servicios que nosotros, si los sumamos a los que ya tenemos, creemos que además eh, expandiendo a Latinoamérica, a Europa, como estamos haciendo, si ampliamos la base de clientes, ampliamos la base de servicios... Eh, y la tecnología sigue creciendo y adoptándose Bueno, pues que el token va a tener un recorrido interesante ¿no? Avisarte que las preguntas en el, en el chat se están animando Y hay una que han claro. preguntado tres veces desde distintas plataformas Es si vuestro token nativo de Bit2Me se listará en otros exchanges en el futuro Pues sí, Xavi, nosotros queríamos eh, dejar abierta esta puerta no Y además muchísima gente nos lo solicitaba Por supuesto va a estar en Bit2Me desde, desde octubre vale Para poder comprar y vender pero eh, a partir del 1 de noviembre, el 1 de noviembre va a estar listado en Bitrex, ¿vale? Que es una de las plataformas también centralizadas grandes y en Uniswap, que es una plataforma descentralizada Y posteriormente a Uniswap, pues probablemente lo listemos en Susiswap, ¿vale? Pongamos algunos pares, eh, estamos estudiando si, si lo ponemos con BTC o lo ponemos con USDT Pero bueno, eh, son decisiones que se tomarán A partir del 1 de noviembre además, eh, como, como Bitrex es un broker eh, veréis el token listado en CoinMarketCap, CoinPaprika, CoinGecko, ¿vale? que son los buscadores tradicionales del volumen, el precio, el histórico de, de los proyectos ¿no? que van saliendo al mercado. Eh, vuestro canal de YouTube también tiene bastante seguidores y entonces eh, en vuestro canal han visto que el día 13 se cerraba la fase 1 y quería preguntar eh, en qué momento GMT más 2, más 1, en qué horario de exactamente se cierra esa fase 1 por ser totalmente concretos. Pues eh, bueno, se toma el horario de España. Eh, las, 12, las 12 de la noche, entiendo que se toma el horario de España, ¿vale? Y si es el día 3, pues, pues eh, no me quiero pillar los dedos porque si esto lo habéis visto, yo sé que sé que va muy bien, estoy al día, eh, pero puede que sea hoy esta noche a las 12, ¿vale? Si lo habéis visto en algún sitio, eh. Pues, pues me tenéis que confirmar dónde habéis visto, porque... En, en, en el, de hecho, en el canal de YouTube de Visto Me. Y ten pues en cuenta, 12 de la noche... Igual lo ha comentado. 12 de la noche España, tener en cuenta que es 5 horas menos en Buenos Aires, 7 horas menos en Ciudad de México. O sea, a ver, no, no pasa... Yo, yo... yo Vamos a ver. Eh, no No... Claro, hay mucha gente que dice, no, yo quiero participar en la primera fase, pero la primera fase tiene su ventaja, que es que el precio es mucho más bajo, ¿vale? Bueno, mucho más bajo, es 001, 0015 eh, y 002. Pero pensad una cosa, el, en la fase 1 tenéis un lockup de seis meses, ¿vale? Y luego una liberación mensual del 16%, es importante. Entonces estamos hablando de un plazo al final de un año completo eh, para liberar todos los tokens. En la segunda fase es un lockup de tres meses y una liberación de otros tres. Por lo cual, estamos hablando de la mitad de tiempo para tener disponibles los tokens, para sacarlos de Bit2Me, tradear, hacer lo que queráis. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Y en la tercera fase es un mes. Que pensar también cómo se está comportando el mercado, el mercado de las criptomonedas, ¿no? En este momento estamos en el, en el arranque de la segunda pata, yo creo, de este ciclo, que nos llevará hasta diciembre-enero, eh, con sus correcciones y demás. Y que todo eso puede afectar eh, al ecosistema y puede afectar a una plataforma como la nuestra que es de compra y venta de criptomonedas. Entonces, Tener en cuenta los tiempos también para tomar decisiones, ¿vale? Eh, Gustavo, desde LinkedIn, nos pregunta que cómo abrir una, una cuenta en bit me Bueno, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Jumio, eh, que es un, un servicio que permite, eh, bueno, pues el reconocimiento facial. Eh, simplemente lo que tenéis que hacer es entrar en la página web, eh, tener a disposición a vuestra a mano, tener el, el DNI o el pasaporte, eh, mostrarlo a la cámara. Y luego eh, os aparecerá un encuadre con un circulito. Tenéis que poner la cara, ponéis vuestro correo, eh, verificáis vuestro teléfono móvil y ya está. Y ya podéis empezar a utilizar eh, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o un servicio que tenemos en tiendas que se llama Ticketbit que puedes comprar en efectivo y luego canjear el cupón y cargarlo en la, en la plataforma. Mm. Eh, una pregunta importante de Nicolás de The LinkedIn. ¿Cuál es la seguridad del monedero de Bit2Me? Bueno, pues nosotros, uno de los pilares de la... De la empresa y una de las eh, cuestiones que, que, que más reforzamos y trabajamos es precisamente la seguridad, ¿vale? Eh, desde el año 2014, afortunadamente, toquemos madera, no hemos tenido ningún incidente en ese sentido. Eh, ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues trabajamos con los fondos almacenados en frío en un 97% con multifirma y luego un 3% eh, asegurado, ¿vale? Que están en caliente pues, para que se puedan hacer transacciones off-chain dentro de la plataforma con Bit2MePay y otros servicios, ¿no? Eh, que ya que estamos, pues cuento un poco... El Bit2MePay básicamente es un servicio que acabamos de lanzar que permite enviar criptomonedas o dinero fiat eh, a través de teléfono móvil, de números de teléfono o de correo electrónico hasta 2.500 euros al día sin coste a cualquier persona de forma instantánea, ¿vale? Pero la seguridad, bueno, por no desviarme, que si no... Eh, 97% en frío, 97% en frío eh, con multifirma y el 3% en caliente, ¿vale? O sea, tenemos... Eh, cubiertas un poco las espaldas en ese sentido eh, y es así como, como trabajamos eh, pero vamos siempre yo siempre animo a todo el mundo a que aprenda descubra cómo funcionan los dispositivos de almacenamiento en frío el ledger el trezor y otras marcas que hay por ahí muy interesantes eh, porque es parte del viaje no de esta tecnología eh, diferencia entre visto me y la competencia pues yo creo, Gustavo, que la diferencia principal es el, el servicio, el soporte y el tipo de, de herramientas que podemos encontrar. Eh, son herramientas que van dirigidas a la adopción. Eh, por ejemplo, eh, estamos dando servicio a empresas que están en Latinoamérica, que utilizan Bitcoin y las criptomonedas como herramienta financiera. Por ejemplo, si tienes una delegación en Argentina eh, y tienes muchas dificultades para transferir, porque el Banco de Argentina, el Banco Central, te hace bloqueos eh, constantemente y solo puedes sacar el dinero con el contado líquido a través de un broker en Estados Unidos... Pues con Bitcoin y las criptomonedas, compras con peso argentino en un exchange local, lo envías directamente a un monedero de Bit2Me en Bitcoin, en USDT o en otras criptomonedas y haces el swap, el intercambio a euros, eh, de forma prácticamente instantánea. Entonces, eh, damos servicios, bueno, pues además de pasarela de pago, eh, un poquito lo que comento, tenéis contacto directo, pero cuando digo directo digo prácticamente y personalizado, eh, a través de WhatsApp para solucionar cualquier problema, cualquier consulta que tengáis con las transferencias, con con el funcionamiento etcétera y luego que creo que somos una empresa que da la cara que estamos eh, bueno pues eh, codo a codo no con los usuarios y, y creciendo con el ecosistema lo demostramos en redes y siempre nos vais a encontrar en, en, en, si, si necesitáis nuestra ayuda ¿no? eh, xavi comenta que es nuevo en la plataforma y os felicita muchísimas gracias xavi por tus palabras y jimmy desde youtube nos comenta que hay otros exchanges que plantean un cashback eh, con sus tarjetas. Y antes has comentado que eh, eh, habría una comisión eh, mucho menor por, por utilizarla. ¿Planteáis el cashback en algún momento? Sí, sí. No descartamos otras opciones. De hecho, una de las características que va a tener el token es la gobernanza. Eh, y en ese sentido vamos a, a hacer participar o, o, o pedir a la comunidad que tenga el token de b 2 que participe en diferentes sugerencias y eh, hacia dónde quieren que vayan los servicios y, y la plataforma, ¿no? Y las ventajas que, que tiene cada uno de ellos. Es decir, eh, si la gente prefiere hacer un cashback eh, por tener el token de Bit2Me que, que hacer un descuento más alto al hacer los pagos, pues lo llevaremos a votación y si la gente que tiene el token de Bit2Me, que confía en la plataforma y que son nuestros usuarios, pide que, que se desarrolle ese servicio, pues lo haremos, ¿no? Eh, bien, bien, bien, bien. Entonces... Eh... Eh, por cierto, para quienes estén escuchando este, este live y no conozcan todavía el concepto, eh, porque Pepe sale y nos preguntaba cuántos tokens iba a tener en B2B, pero antes de eso, ¿qué es exactamente un token? Bueno, un token es una, yo, yo digo que es una representación. Un billete de 20 euros es un token. Eh, una ficha del casino es un token. Y, y un B2M que vamos a lanzar nosotros es un token. Entonces, por lo tanto, un token puede ser una representación física o digital. De valor o de utilidad. En el caso de Bit2Me, pues eh, es un token de utilidad. Eh, va a haber 5.000 millones de, de fichas, digamos, de, de tokens que van a interactuar eh, tecnológicamente con la plataforma, con los servicios, eh, a través de descuentos, de gobernanza, de servicios DeFi, de staking, de loan, etc. Eh, y bueno, eh, yo creo que esto va a ser eh, la tónica, ¿no? Eh, vamos a ver empresas de aviación, eh, del sector eh, alimenticio, eh, deportivo. Eh, clubs de fútbol ya están sacando sus propios tokens del Paris Saint Germain, del Barça. Hemos visto que le están pagando parte del salario a Messi. Y esto va a ir a más, ¿no? Porque al final, los tokens lo que permiten es una fidelización o una interacción más directa con tu comunidad y con tus clientes, ¿no? Eh, a través de tu página web, eh, conectando tu monedero, MetaMask, eh, vas a poder acceder a servicios especiales si tienes el token, a servicios, eh, bueno, VIP, me refiero, eh, o a. Eh, yo qué sé, eh, a cuestiones que se, es que ahora mismo eh, predecir lo que va a pasar en el futuro es complicado, pero un token también Emilio, eh, podría ser si yo to tokenizo, no vais a escuchar la palabra tokenizar, si yo tokenizo una empresa, eh, lo que estoy haciendo es representación, representaciones digitales de valor de esa, de esa empresa si tokenizo un inmueble, puedo decir que cada metro cuadrado tenga una representación digital en forma de token, dentro de la blockchain de Ethereum o de otras blockchain ¿no? y así, bueno, pues hay cientos de miles de ejemplos entonces, eh, Pepe, a través de la de qué es un token, ¿cuántos tokens eh, vaya a tener en total? Bueno, va a ser un token eh, que en sus inicios, eh, bueno, va a ser un el token de B2M, va a haber 5.000 millones de unidades. Sí que es, es verdad que, que tiene el, la proyección de ser deflacionario, eh, nunca inflacionario, nunca van a existir más de 5.000 millones, y esto es una ventaja, ¿no? Porque va lo que va a hacer es que la, la oferta cada vez sea más, más pequeña. Y eso favorezca de alguna forma a los, que, a los que utilicen el token o lo tengan en custodia. Eh, plantearemos quemas de token, eh, preguntaremos a la comunidad si, quiere, si quieren o no quieren que se hagan eh, pues, eh, una, una quema, básicamente sacar de circulación una parte del suministro, del total. ¿no? Entonces, si tú tienes 5.000 millones de inicio y de repente tienes 4.900 millones, pues aquellos tenedores de los 4.900 millones se ponen muy contentos. ¿vale? Eh, y esa es un poco la idea. Eh, bien, bien. Eh, eh, una preguntita de, de parte de Xavi, que eh, si vuestro Chain B2Me es compatible con Atani o si podéis facilitar informes de transacciones a la hora de presentar el modelo 720 eh, de la declaración. Eh, 720, lo hemos comentado antes, es eh, eh, dinero que tenemos en, en el extranjero o en exchange. Eh, ¿Tenéis esa compatibilidad? Bueno, es compatible. Si Atani quiere eh, trabajar con nosotros, pues estamos abiertos a ello sin ningún problema. Eh, por otro lado, queremos hacer una integración eh, para facilitar todo, toda la parte contable eh, a nivel de fiscalidad. Y hay un programa, un software que se llama CoinTracking, eh, que estamos intentando integrar en la plataforma ya para que el próximo año todos los usuarios eh, pues simplemente le den a un botón, hagan el extracto de las operaciones que han realizado y simplemente dándoselo al fiscalista, pues ya le aparezca ahí el resultado a pagar o las operaciones, de las operaciones que haya realizado. ¿no? Ese es el, el ideal. Esperamos que sí, que para, para este próximo año ya esté disponible. Y el tema de Atani estamos abiertos. Si ellos eh, quieren utilizar eh, Bit2Me eh, para sus servicios, nosotros encantados. Mm. Eh, muchísimas gracias, Nicolás, por tu feedback, que son clientes muy fidelizados vuestros. Gracias, y Nicolás. La... Nos pregunta Gustavo por LinkedIn que acerca de vuestra expansión, porque es, habéis hecho la, la ICO más grande y el ECHEI más grande de España, pero expansión por, por Latinoamérica. ¿Planteáis eh, eh, expandirnos en Latinoamérica de manera local? Totalmente. O sea, estamos deseándolo. Eh, sí que damos servicio a Latinoamérica. Eh, cualquier persona que esté allí, depende del país también. Eh, hay que decir, Emilio, que algunos países, desgraciadamente, tenemos ciertas restricciones regulatorias como Venezuela o Cuba. Especialmente Colombia también es un país eh, en el que nos ponen ciertas dificultades, pero, pero desde allí, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, México, eh, bueno, pues no hay tanto problema. Podéis comprar con Uruguay también, Brasil, eh, no me quiero dejar ninguno, Paraguay. Eh, podéis comprar con tarjeta, con transferencia, ¿vale? Sí que es verdad que el problema, el problema que hay ahí, Emilio, es los intermediarios bancarios, ¿vale? Si hablamos de Bancolombia, por ejemplo, eh, o del BBVA que hay en Chile pues la transacción internacional a España, además de que tarda un poquito de tiempo, tiene un coste, ¿no? Y el pago con tarjeta también. Entonces, y luego la vuelta, eh, para nosotros es un problema, Pues nosotros operamos en euros. Tenemos tres bancos, uno en Alemania, otro en Inglaterra y otro aquí en España. Y estamos dentro del entorno SEPA y muchas veces eh, los bancos ponen frenos a que llegue el ingreso desde Latinoamérica. Por eso, Emilio, por eso este ecosistema, las criptomonedas, van a triunfar seguro. Porque cuando la gente entienda que si yo ahora mismo desde mi teléfono, eh, imagínate que tú estás en Bogotá y yo estoy en Pekín y te quiero enviar eh, 5.000 euros a coste prácticamente cero, con Bitcoin y las criptomonedas lo puedo hacer sin depender de esta gente, de estos bancos y con todo el respeto. ¿eh? Eh, pero de este sistema que es el anterior al que, al que, al que viene. ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando la gente lo descubra, ya no da la gente, las empresas, las instituciones, es que, es que no hay vuelta atrás. No, nos han hecho varias preguntas sobre stocking, así que recupero esta pregunta de Fran de YouTube. ¿Qué porcentaje de stocking daréis para hacer stock de la moneda Bit2Me? Pues a ver, el staking va a depender también de la moneda que utilices para hacer staking, ¿vale? Eh, si hablamos, por ejemplo, de Bitcoin, Ethereum, bueno, pues eh, no os puedo dar porcentajes concretos porque todavía no tengo los datos, pero eh, hasta donde sé, pues podría rondar entre el... Entre el 1 y el 3%, en el mejor de los casos, ¿vale? Si es una stablecoin, pues entre un 2 y un 3%. Y luego eh, hay proyectos que siguen sí un este un, un porcentaje más alto. Por ejemplo, eh, estoy pensando en Cosmos eh, Solana. Eh, bueno, hay criptomonedas que sí que tienen un, un porcentaje más alto, ¿no? Pero ya digo, iremos: pues eh, desde algunas que estén por debajo del 1%, depende de la criptomoneda. Stablecoins probablemente desde entre el 2 y el 3, también to, todos esos porcentajes, lo bueno que tienen las criptomonedas es que se adaptan al mercado. En función de la demanda que haya, suben o bajan, el API, el APR se, se ajusta, ¿vale? Entonces, bueno, será dinámico, eh, pero por ahí rondará. Eh, relacionado con, también con stocking, eh, con el B2M bloqueado, eh, ¿podemos hacer stocking mientras está bloqueado? Eh, todos los servicios que estén disponibles en Bit2Me, ¿vale? eh, aunque tengáis los tokens bloqueados, estarán activos para ser utilizados dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma. Entonces, no lo, no, quiero decir, no podréis ver, comprar y vender si lo tenéis bloqueado, evidentemente, pero si lanzamos staking, eh, una de las cosas con las, de las que nos vamos a asegurar es que los, los token holders de Bit2Me eh, tengan la posibilidad de depositar esos tokens y tener una rentabilidad y aprovechar ese tiempo que van a tener el... Eh, esas monedas bloqueadas, ¿no? que creo que va por ahí la, la pregunta. Uh -huh. eh, Gustavo, ¿por qué comprar eh, vuestro token y no otro? Bueno, yo, yo creo que no, no solamente, o sea, no, no, no sé si es solamente el nuestro u otro, ¿vale? Podéis comprar varios, no pasa nada, pero el nuestro, eh, lo que nosotros queremos eh, trasladar es que somos una empresa que ha crecido de forma exponencial en España, que estamos eh, llegando a otros países, que estamos desarrollando servicios y utilidades reales para que la gente pueda utilizar y pueda demandar eh, pues el token, que tenemos un equipo para, para traer este, este proyecto y sacarlo adelante eh, y que, bueno, pues que los que nos conocen desde hace tiempo saben que vamos paso a paso, que hacemos las cosas bien, eh, que nos gusta ir poquito a poquito, no tener problemas con los reguladores, que es muy importante. Eh, y bueno, eh, no sé. Yo creo que, que un poquito lo que hemos hablado durante esta conversación. Si veis interesante, visitáis la página, visitáis el proyecto del token y creéis que tiene realmente sentido y, y que tiene futuro, pues oye, yo eso ya es yo no es recomendación de inversión e, e insisto, es un utility token. Eh, Jimmy desde YouTube eh, pre, eh, pregunta sobre el, el momento concreto para ingresar el dinero. Una vez tengamos programada la compra de Bit2Me, ¿hasta qué día se puede ingresar el dinero? Vale, ahora hay que tener en cuenta algo. El próximo lunes es la primera fase, ¿vale? Tener en cuenta las transferencias que se hacen, eh, pueden tardar un día o dos. Entonces, hoy es jueves. Eh, si no se ha hecho la transferencia ya y no llega mañana, el problema es que eh, los bancos abren a las nueve y media de la mañana muchas veces y actualizan sus bases de datos a, a partir de esa hora. Entonces, eh, yo os recomendaría, si vais a participar en la fase 1, pues que si... Que si no lo habéis hecho ya, que lo hagáis cuanto antes. Y, y si no y si, y si queréis participar en la fase 2, pues que a lo largo de la semana que viene y con la mayor antelación posible para aseguraros de que ese depósito llega, pues hagáis la transferencia. ¿no? Eh, podéis participar en la segunda y la tercera? Quiero decir, si alguien, imaginaos, alguien hace la reserva, que creo que también va por ahí la pregunta de Jimmy. Si alguien hace la reserva para la primera fase, envía el dinero, Envía 1.000 euros, ¿vale? Y desgraciadamente en la primera fase no puede participar, ¿vale? Porque se han vendido todos los tokens antes de que le llegue su puesto. Lo que sucedería es lo siguiente. Te enviaríamos un correo diciendo, desgraciadamente no has podido participar. Eh, había personas antes que, que tú en la lista. Pero eh, ahora tienes dos opciones. Si quieres te enviamos los mil euros de vuelta a tu cuenta bancaria o te apuntas a la segunda, si no estás apuntado ya, para intentar participar en la segunda fase. Y así con la tercera también. ¿Vale? Eso ya como vosotros decíais. Eh, eh, Butch eh, nos pregunta sobre el marketing que estáis realizando, tanto sobre el Bit 2 me como desde la compañía. y ¿Puede decirnos algo del marketing que se va a realizar los próximos meses para <tose> los clientes? Pues, eh, y, pues Si me están viendo los de marketing, tienen que estar temblando ahora mismo, a ver, a ver qué digo. <risa> eh, a ver, vamos a, hacer una, vamos a hacer una serie de campañas eh, muy potentes. Y cuando digo muy potentes... Es que no va a dejar indiferente a nadie en toda España y probablemente en, eh, tenga su eco en el extranjero. Ahí, hasta ahí puedo decir. Hasta ahí puedo decir que, si no, más que nada, para que no se pongan nerviosos los de marketing, pero comentaros, eh, se está escuchando acerca de bit me en todas partes. Y, de hecho, eh, antes, de, antes de tener esta entrevista, me han contactado en privado, y me han estado dando referencias muy positivas vuestras y comentándome especialmente que estabais haciendo un marketing realmente, eh, realmente rompido. No, hay, yo te digo, Emilio, hay un equipo muy comprometido de, de marketing y la coordinación y bueno todos los asesores que se están juntando, el equipo de soporte de desarrollo. Eh, yo creo que, que, que es una empresa, tenemos una edad media, yo creo, de 33, 34 años en la empresa o quizá menos. Eh, la gente está súper implicada está a tope con el proyecto hemos trabajado este agosto eh, muchísimo en marketing pues igual tenemos a 12 13 personas solamente en el departamento de marketing que para una empresa eh, que tiene 75 personas es un porcentaje importante ¿no? Eh, sí. por ahí anda no sé y, y ya te digo que estamos contratando eh, si alguien tiene interés en enviar esto esto la gente de recursos humanos me lo va a agradecer también si tenéis interés en, en conocer las oportunidades que tenemos en Bit2Me, en LinkedIn las estamos publicando y también tenéis una sección en la web de careers, eh, porque estamos contratando. ¿eh? O sea, eh, si estáis interesados y os gusta este, esta industria y sois apasionados de las cripto y Bitcoin, eh, pues no dudéis en enviar vuestro currículum, que oye, que nunca se sabe. Mm. Con lo cual, eh, como mucha parte del público que estáis viendo esto, eh, venís por LinkedIn, visto eh, 2 me en LinkedIn lo encontraréis facilísimo. Eso sí, cuando termine el live. <risa> no no es live cuando termine sí. el que, live. Final, como que... En directo. que tener en cuenta que esto queda grabado y quienes habéis llegado tarde a la emisión del live eh, los vais a tener disponible inmediatamente para poder escucharlo desde el, desde el principio. Pues llevamos una hora que era más o menos lo que nos habíamos planteado de, de directo, pero. Eh, si os animáis a hacer alguna pregunta más, no os preocupéis que, que echamos un tiempo, poco de tiempo más. Y no, respondo. está siendo muy ameno, ¿eh, Emilio. Eh, eso, agradeceros a todos las preguntas, que está siendo muy entretenido, de verdad. Es que tanto Javier como yo dependemos de, de vuestro interés. Si, si nos animáis con preguntas a quedarnos, echamos más de la horita encantados. Entonces, eh, Frank, que le gustan eh, los entresijos de, de Bit2Me y, y conoceros, quiere saber cuántos usuarios tenéis a nivel mundial actualmente, qué perspectivas de crecimiento tenéis en los dos próximos años. Pues mira, actualmente eh, sí que hay que reconocer que el, el 85% de los usuarios son aquí españoles, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos usuarios, curiosamente, en, en países como Inglaterra, en Italia, en, en Alemania, también en Latinoamérica, eh, pero con esas limitaciones que comentaba antes, eh, contamos, bueno, pues con 200.000 usuarios eh, que, han, que, que, bueno, que, que han pasado por Bit2Me, eh, también un millón y medio que han utilizado la, la plataforma de la academia, de la formación. Eh, y para que os hagáis una idea del volumen transaccionado, tanto en cripto como en fiat, en, en Bit2Me, eh, son do, más de 2 billones con B de euros eh, en el último año y medio eh, transaccionado, eh, que mucha gente dice, wow, eso es una barbaridad. Eh, yo hablo de transaccionado, intercambiado, de operaciones, eh, de cambios de criptomonedas, de compras, ventas, etc. ¿no? Entonces, bueno, es una cantidad que no es desdeñable ¿no? Eh, para una empresa de, de 75 personas que que nació en un eh, como se suele decir en un garaje como en silicon valley ¿no? eh, de la mano de ley ferreira de andré y manuel que es que son dos emprendedores de este ecosistema que están eh, súper implicados y a tope con el proyecto y nada eh, las cifras que tenemos de expectativa pues lo que comentaba un poco lo, siendo realistas bueno, una, somos soñadores no la idea es que me pueda llegar eh, primero eh, a todo latinoamérica eh, Estamos ahora mismo con un foco ahí en El Salvador, queremos eh, poner una bandera allí importante y empezar a trabajar también otros territorios y, y también en Europa. ¿no? Eh, de hecho, la plataforma está traducida a seis idiomas. Si, si lo miráis, y nuestro objetivo es ese, ¿no? que, que cualquier persona desde cualquier país tenga una plataforma amigable, sencilla, con soporte eh, para poder utilizarla. La perspectiva en los próximos dos años, pues si esto sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo, eh, Fran, pues vamos a ser muy muy grandes, muy muy grandes. Nos pregunta Pepe Sales acerca de, del, del gas. Eh, ¿Cuál es vuestro gas? Bueno, nosotros utilizamos la blockchain de Ethereum, entonces dependemos un poquito de los costes de gas que, que tenga esta, esta criptomoneda. Eh, bueno, ¿por qué hemos elegido Ethereum? Pues... Primero, porque es la blockchain más estandarizada a nivel de aplicaciones descentralizadas, a nivel de, de dApps y de programación, no nos vamos a engañar. Eh, utiliza el código de Solidity, que para los programadores es el más eh, fácil. Eh, no descartamos utilizar en un momento Cardano, utilizar Polkadot eh, u otras blockchain, hacer un crosschain en un momento determinado, tener nuestra propia blockchain de B2M, pero... Eh, dependemos del gas. Si Ethereum soluciona también problemas de escalabilidad, que parece que están en ello con Ethereum 2.0 y, y estas decisiones que están tomando últimamente, pues oye, eh, probablemente las fees bajen. Sí es, sí es importante decir que todas las transacciones dentro de Bit2Me son off-chain eh, y tienen coste cero, ¿vale? No tienen eh, coste de minería o fee de minería. Eh, Fran González eh, nos está, le está recomendando a los compañeros de marketing... Que, ...que empapelen algún, algún gran estadio de fútbol español. Eh, eso no, me tiré, bien. no me tiré de la lengua, Emilio. No me tiré de sí. la lengua. <risa> sí, eso, es, me eh, eso me encanta. Que, que me, me está libro. viendo, que estoy viendo por allá a Pablo, me parece... ...que es del departamento de marketing que ha saludado antes... ...y como diga algo, mañana mañana la tenemos. No, no. Vamos a hacer cosas de verdad. Septiembre eh, Septiembre va a ser un mes... Que no se va a poder olvidar eh, desde el punto de vista de, de muchísima gente. Esto va a tener un impacto muy potente. Y de verdad os lo digo, no os lo digo de bla, bla, bla. No, no, no. Es una campaña potentísima eh, que os va a encantar. <risa> Hasta aquí puedo eh, decir. Vale. Eh, quiere financiar un proyecto con cripto, nos dice José Antonio. Y muy relacionado, te quería yo preguntar, eh, ¿qué sentido tiene un token para, porque nos escucha mucha gente de LinkedIn, con lo cual, ¿qué sentido tiene un token para, para una empresa? Bueno, eh, yo, yo creo que está, también hay que reconocer una cosa, Emilio. Nosotros lanzamos un token porque estamos dentro del ecosistema cripto, porque le vamos a dar una utilidad concreta eh, que ya es familiar para mucha gente de, de, pues del mundo cripto. Eh, ¿Qué sentido tiene lanzar un token para una empresa? Pues yo creo que fidelizar a tus usuarios, darles servicios especiales eh, que se sientan únicos, eh, que eso te permita abrir secciones o abrir eh, oportunidades de utilizar determinadas cuestiones dentro de tu plataforma que personas que no tengan el token no puedan usar, eh, también hacer descuentos. Eh, ya te digo, yo creo que es una herramienta de fidelización de significación con la marca y con la empresa. Eh, pero no solo eso, es que los token te van a servir Va a haber un marketplace de DeFi donde tú vas a poder intercambiar los tokens de Bit2Me con los tokens de Iberia o con los tokens del Corte Inglés o con los tokens de otras empresas. Y cada, y cada empresa o cada token eh, tendrá unas utilidades dentro de sus sistemas, dentro de sus tiendas, dentro de sus páginas web, eh, pues que te, que te hará interactuar. Que, por ejemplo, los tokens estos del Paris Saint-Germain. Pues ellos, por ejemplo, a lo mejor eh, para el diseño de la camiseta del año que viene del Paris Saint-Germain, a los token holders de, de, de, su, de sus fans les dicen, oye, hacer una votación, ¿qué modelo de camiseta os gusta más? Y lo que la gente vote y que tenga el token va a ser el diseño de esa camiseta. Os pongo un ejemplo así un poco sencillo, pero para que se entienda, ¿no? Es un poco hacer participar, hacer parte de tu empresa a tus clientes, a tus usuarios, ¿no? Que se sientan parte del proyecto y que ellos tengan también poder de decidir hacia dónde quieren que vaya el, el proyecto, ¿no? eh, Vamos a empezar a hablar acerca de futuro, pero tenemos nuestra primera pregunta a, por Twitch. Eh, es que Twitch es la plataforma desde la que llevo menos tiempo publicando. Entonces, buenas tardes, Emilio Javier. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tendencia eh, hasta Navidad eh, me recomendáis seguir más? Bueno, Podemos hablar de... Sí, no es que justo este entramos en la parte de, de futuro, de, tanto sí. de la industria, con lo cual, ¿qué tendencias crees que debería seguir Sergio de aquí en adelante? Bueno, a ver, yo soy un apasionado también de, de hacer zoom out en, en el mundo de las cripto. ¿Qué significa hacer zoom out? Eh, yo tengo, Tienes la gráfica de la cotización y yo ni la veo a 15 minutos, ni la veo a una hora, ni la veo a cuatro horas, ni la veo a días. La veo a semanas o meses. Entonces... ...si se repite el patrón de ciclo que tuvimos en el año 2013 y 2017... ...tradicionalmente un año después del halving... ...que el halving es este evento que se produce cada cuatro años... ...que se reduce la emisión de Bitcoin y tal... ...sumado a toda la participación institucional... ...que está viendo por parte de Square, MicroStrategy... Eh, ...la banca tradicional, eh, BBVA, eh, HSBC... ...estamos viendo que están construyendo infraestructura... ...formando sus equipos sobre las criptomonedas... ...El Salvador, todo esto que está pasando... Eh, vamos a vivir, yo creo, un ciclo eh, que se va a alargar hasta diciembre, enero, febrero, no tengo la fecha porque si no sería maravilloso De alza, ¿vale? Que se va a repetir un poco lo que pasó en 2017, 2018, desde mi punto de vista desde mi punto de vista. Y luego vendrá otro, otro crash, otro cripto invierno, todos los medios de comunicación saldrán diciendo La burbuja ha explotado, las criptomonedas son, son el apocalipsis y tal y, y los que sepan aprovechar la oportunidad... Y posicionarse para volver a a entrar en esta tecnología eh, con los ciclos de adopción que tiene de cuatro años, pues oye, ahí está. no Pero si se repite, pues yo te diría que hasta diciembre, enero febrero la cosa pinta, pinta muy bien. Mm. Eh, gracias Pepe por pasarte a Twitch. Regístrate a, a por allí en nuestro canal. Y te quería preguntar, porque comentaros que eh, nos va quedando cada vez menos, aprovechar para hacer vuestras preguntas, ¿y qué futuro ve eh, en, en esta industria en el presente futuro? Bueno, yo creo que estamos en un cambio de paradigma, Emilio, que ha coincidido con todo este tema de la pandemia, pero también en el fin de un ciclo de 100 años del modelo monetario que habíamos conocido, que era el modelo eh, de emisión de bancos centrales y gobiernos. Creo que hay un competidor nuevo, una nueva tecnología como fue internet para la prensa la radio y la televisión que poco a poco va a ir ganando adeptos va a ir ganando usuarios de todo tipo particulares o retail instituciones eh, países de todo y creo que dentro de pues no sé en el futuro en 10 20 años eh, creo que la economía va a girar mucho más alrededor de las criptomonedas que de, del dinero tradicional que hemos conocido todos el problema de Emilio es que todos pensamos de una forma lineal y proyectamos el futuro en función de lo que hemos conocido en el pasado. Pero las tecnologías disruptivas, eh, lo, que nos, lo que la gente tiene que entender es que la humanidad ha utilizado diferentes tipos de dinero y ha evolucionado y diferentes medios de comunicación, etc. Y este es un cambio de paradigma. Y el que no lo vea... Eh, estamos muy pronto, Emilio. Hay gente que dice, no, es que Bitcoin cuesta 50.000 mil euros ya. Eh, la capitalización de Bitcoin a día de hoy son unos 800.000 o 900.000 millones de dólares. Para que os hagáis una idea de cuánto es eso, comparado, por ejemplo, con el mercado del oro, el oro, eh, que son 10 billones de capitalización, eh, no es nada, no es nada. O sea, estamos en el, en el inicio del inicio de una nueva tecnología completamente disruptiva. Entonces, eh, pensar que va a haber, que hay 45 millones de millonarios en el mundo. Imaginaos que cada uno de ellos, solamente por capricho, quisiera tener un Bitcoin. Bueno, pues eso no sería posible, porque van a existir 21 millones de Bitcoin. Entonces, son cuestiones... Que, que yo creo que se van a acelerar con todo este momento que vivimos monetario histórico, Emilio, que están imprimiendo dinero eh, como nunca antes, ¿no? En el último año se han impreso más dinero que en los últimos 10 años. Eso tiene unas consecuencias eh, que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no? Y el que piense que, que estamos en recuperación y no en rebote, pues, pues oye, suerte también, pero... Sí, no, y que los bancos centrales el, con las monedas te estén imprimiendo tantísima cantidad de dinero de, de cara a la estabilidad de los mercados, de las divisas... La inflación eh, es para preocuparse un poco. Nos la pregunta, Sergio, por Twitch, eh, eh, ¿podrán los grandes bancos centrales monopolizar eh, las nuevas criptomonedas? Bueno, lo van a intentar. Ya están posicionándose en los medios tradicionales. Yo veo siempre noticias negativas eh, que vienen un poco financiadas por parte de los bancos, que son los propietarios de esos medios, muchas veces. Y vemos artículos, a veces alguno positivos, sí que es verdad, pero vemos cómo se habla de financiación al terrorismo... Eh, de la volatilidad, de que contamina ¿no? y se centra un poquito en eso y mientras tanto ellos, y me consta y os lo digo porque lo sé, se están eh, preparando la infraestructura, están formando a sus equipos, están abriendo sedes eh, para dar servicio de compra, venta y custodia de criptomonedas. Yo creo que lo bueno que lo bueno que tiene esta tecnología es que el que quiera ser independiente de estos bancos lo va a poder hacer, va a poder custodiar su dinero y manejarlo como, como quiera, ¿no? no va a depender de ellos. Pero bueno, eh, los que tienen la información y el poder eh, pues tienen ventaja ¿no? sobre el resto de la población, está claro. Y, y se están posicionando. Durante, durante este directo eh, lo que he comprobado es que hay un interés por vuestra ICO realmente increíble, que, que hemos podido resolver bastantes preguntas tanto acerca del uso de la plataforma, hemos incidido en la formación a vuestro cliente como un punto fundamental de, de Bit2Me. Eh, espero haberos presentado adecuadamente la que es el, el mayor exchange, el mayor ICO que hay en, en toda España, y, y hemos tenido un, un live realmente de preguntas y respuestas donde a Javier le hemos torturado prácticamente. Bueno, he, he, he disfrutado, Emilio, como, como hacía tiempo. Te lo digo de verdad. Pero, claro, eh, llega el momento en el que te pregunto cómo eh, pueden eh, contactar de la manera más adecuada con con B2M, contigo, con tu equipo. Eh, ¿Cómo eh, sería la forma adecuada... Ahí, por cierto, tenéis enlaces en, en el YouTube, en LinkedIn. He dejado enlaces para que podáis eh, acceder directamente a bit o directamente Bit2Me.com eh, en navegador. Pero la manera más adecuada de acercarse a la plataforma, ¿cuál sería? Bueno, el paso inicial sería bueno pues utilizar estos enlaces que tienes, eh, Emilio, para que todo el mundo que, que quiere conocer más de la plataforma y estar en contacto con nosotros, pues se registre, eh, se dé de alta. Y a partir de ahí, si tiene alguna consulta, bueno, a mí me podéis... Eh, ahora sí que estamos un poquito desbordados, es verdad, pero intentamos responder siempre eh, a través de soporte.com. También tenemos un teléfono en la web y cuando os dais de alta, automáticamente pasáis a la base de datos de bit y una persona eh, bueno, pues os va a enviar un mail de si queréis recibir información actualizada de vez en cuando o consultar alguna cuestión a través de WhatsApp, vais a tener línea directa ¿no? con nuestro equipo eh, de soporte y, y servicio. Eh, por otro lado, si queréis seguirnos en redes sociales, eh, tenemos un grupo de Telegram específico para el token de Bit2Me eh, que podéis seguir eh, y preguntar todo lo que queráis en español y en inglés. Tenemos eh, bueno, las redes sociales, por supuesto. Os animamos a seguirnos en YouTube. Si os gusta este ecosistema y queréis aprender más, ya digo que hay entrevistas muy, muy interesantes por ahí. Eh, tenemos eh, LinkedIn, eh, tenemos eh, Facebook, eh, Instagram. Eh, yo soy muy activo en Twitter. A mí es la, la red social que más me, me gusta es un poquito ahí el que se está cociendo en el mundo de las criptomonedas e interactúas con gente eh, muy interesante. Y me llamo Javier Bitcoin ahí. Eh, y nada, y Bit2Me tiene redes por todos los sitios. Eh, y trataremos de, de responderos ¿no? eh, a cualquier pregunta que tengáis e interactuar de forma directa. Eh, por cierto, os he dejado el, el enlace... Para saber más sobre, sobre la ICO, como de, sobre b 2 en los comentarios de todas las redes donde estamos emitiendo en directo. Y, y, y una última pregunta, porque me daría pena no, respond, no responder a, no responder a, a Sergio. Eh, ¿El euro digital en el 2025 lo ves? Bueno, esto es muy interesante. Yo siempre que hablo de, de Bitcoin y las criptomonedas, mucha gente me dice, ya, Javier, pero. Bitcoin tiene un duro competidor que va a ser la CBDC, la Central Bank Digital Currency, con el euro digital o el yuan digital de China o el dólar digital de Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos mundos y esto es súper interesante. Está, desde mi punto de vista, ¿eh? un mundo muy distópico, muy eh, orwelliano de 1984, un mundo feliz, que sería la CBDC. ¿Y por qué sería orwelliano? Y vámonos a China, que es el que tiene más avanzado este proyecto. Lo que proponen las, las monedas digitales de los bancos centrales, en el caso de China, ¿vale? No sé cómo será el de Europa y Estados Unidos más adelante, pero en el de China, es que ellos lo van a enlazar con una puntuación social eh, que van a hacer directamente el gobierno a las personas, ¿vale? Están haciendo un sistema de puntuación social. Entonces, si tú eres un buen ciudadano, te van a dejar eh, que hagas determinadas cosas con tu dinero. Pero si no lo eres según su criterio, por ejemplo, no te van a dejar comprar un billete de avión o no te van a dejar pedir un préstamo o te van a decir, mira... Tú, tú, tú no eres un buen ciudadano, eh, sois una familia de cuatro miembros, os dejamos comprar X kilos de carne al mes. Y este tipo de cuestiones las van a poder programar con una CBDC del Banco Central. Aparte de que te van a tener absolutamente y totalmente controlado. Eh, entrada, salida del país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese modelo que a mí me parece orwelliano y muy, muy, muy peligroso eh, para la libertad de los ciudadanos. Y tenemos las criptomonedas que es todo lo contrario que es el individuo, se empodera, es soberano de su riqueza, utiliza un sistema descentralizado que le permite con, comunicar valor con quien él quiera, en el momento que quiera y sin prácticamente coste y además eh, no puede ser censurado por una entidad superior, ¿no? como es un banco central. Entonces, ojo, ojo con esto de la CBDC, que es un mundo muy eh, curioso. no Imaginaos que los políticos toman una decisión y suben los impuestos, de repente... Bueno, pues directamente os lo podrían quitar de vuestro monedero conectado al Banco Central. O decir, os tenéis un plazo de tiempo para gastaros ese dinero y si no, se volatiliza. Pequeña, peque... eh, por cierto, eh, nos, eh, nos comentan si una vez se deje de imprimir eh, dólares, si se devalora la moneda en gran medida. Y, y al fin y al cabo, eh, devaluarse con, con, quien, con otras monedas que también están imprimiendo, porque el Banco de Inglaterra está imprimiendo como si no hubiera mañana, eh, y otros países exactamente igual. Eh, casi todos los activos del mundo están en dólares eh, de evaluar, una moneda que en realidad todos los activos están en dólares, la gente quiere invertir en activos, con lo cual se va a aumentar el interés. Con lo cual, devaluación ¿de sí o no, yo no lo veo tan fácil que se devalúe. Pero yo, vamos, yo, bueno, desde mi punto de vista, el, el dinero fiat ha entrado en una espiral eh, de la que tiene muy complicado salir, porque para que no se devalúe el dinero fiat, lo que tienen que hacer es subir tipos de interés. Tenemos la deuda más grande de la historia en todos los países del mundo. Imaginaos que suben los tipos de interés, la cantidad de quiebras y el riesgo sistémico que tendría el sistema financiero en sí mismo. ¿no? Entonces, eh, Yo creo que no, que no van a subir los tipos de interés porque no pueden, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque mm. saben que se cargan el modelo. En cuanto suban los tipos de interés vais a ver un derrumbe del Nasdaq, del Dow Jones, del SP, eh, espectacular. Eh, desde, el, desde el tema de la pandemia... El, el Nasdaq, el Dow Jones y el SP no paran de marcar máximos. Y estamos con la economía como está. En Estados Unidos, eh, todos los jueves salen las solicitudes de eh, Unemploy Benefits y no para, y no para. Todas las semanas, hoy creo que han salido 340.000 personas. O sea, el, el, el sistema eh, no puede dejar de imprimir dinero porque en cuanto lo deje de imprimir, el sistema quiebra. O sea, hay un problema de liquidez y si os vais al mercado repo en el año 2019, que es el sistema interbancario, de préstamos que se hacen unos bancos a otros, eh, tuvo un spike, un, un pico, eh, sub, subió al 10% los intereses interbancarios. Eso es salvaje. La Reserva Federal entró en ese momento y se puso a inyectar liquidez como si no hubiese un mañana, más que en el año 2008. Entonces, estamos yo creo en un punto de inflexión, insisto. Creo que estamos en aguas desconocidas, que el dinero tradicional, desgraciadamente os lo digo, porque va a traer mucha, muchos problemas sociales y económicos a muchísima gente, eh, se va a devaluar desde mi punto de vista. Eh, creo que los gobiernos y los estados eh, bueno, pues se van a endeudar todo lo que puedan para alargar esta agonía y bueno pues luego plantearán una solución como la CBDC que veíamos antes o alguna cuestión que digan no, con este modelo las cosas van a ir mucho mejor. pero Pero yo creo que no. Yo creo que las criptomonedas es es una es un faro, una luz en la oscuridad en todo este tema. Eh, que, el, que la criptomoneda es un faro en, en, en medio de la oscuridad para, para agarrarse un, a una situación de constante cambio, estoy totalmente de acuerdo, porque ahora mismo estamos en Europa 3% de inflación, Estados Unidos un 5%, a los bancos centrales le está dando igual ese porcentaje de inflación por el momento, a lo mejor los gobiernos y a los políticos no tanto, porque si sube mucho el coste de vida, por ejemplo, la factura de la luz, a lo mejor cambian a los políticos en más de un país, eh, pero, eh, claro, eh, ahí nos encontramos que el, que el dinero fiat eh, va a tener una situación realmente muy compleja, pero eh, preguntan si, si vamos a llegar a su desaparición. Eh, en el corto plazo no creo, pero en el medio plazo, eh, eh, ¿criptomonedas? Bueno, yo espero que sí, Emilio. Yo de verdad deseo, creo que es una evolución en la humanidad, que hemos vivido muchísimos cambios tecnológicos, el dinero, eh, si estudias la historia, el dinero es súper interesante, ¿no? Hemos utilizado desde conchas marinas, eh, metales preciosos, ganado, plata, oro eh, y ha ido el papel, el papel eh, que lo inventaron los chinos, ¿no? El papel moneda, eh, el dinero digital, etcétera, y, y las criptomonedas que es como, como el siguiente paso, ¿no? Es, es la plataforma, como comentaba antes, de comunicación más grande del mundo, internet, con un dinero nativo eh, que es seguro, eh, que nos trata a todos por igual, porque, joder, el, el modelo que tenemos, Emilio, eh, le pese a quien le pese, coño. El Banco Central decide que si quieren mañana imprimir mil millones y dárselos al Deutsche Bank o dárselos al gobierno de España, pues lo hacen y punto. Y no hay nadie que les diga nada. Pero eso lo pagamos todos. Pero el problema para el Banco Central es que esa decisión ya la tomaron el año pasado y imprimieron como si no hubiera mañana. Y eso sí, creo pero que para ha creado ellos creado un, un punto de ruptura de confianza en el mercado. Sí, para algunas personas sí, pero, pero claro, eh, que quiero decir que el poder de, de, de emitir dinero de la nada, el poder de emitir dinero de la nada se lo hemos entregado a los ciudadanos a una serie de burócratas, de gobernantes que han decidido el futuro económico de la sociedad y todos trabajamos por ese dinero que ellos eh, eh, con el apoyo de los estados y de los bancos, eh, bueno, pues trasladan a la sociedad y a todos nos ha parecido bien y nos ha parecido normal, pero la humanidad evoluciona, joder. Y si nos vamos hace 500 años y veíamos cómo vivía la sociedad, dirían ellos, no, esto es lo normal, tiene que haber un, un rey, tiene que haber un, bueno, pues una serie de instituciones que funcionen de una forma y nadie se planteaba otras cosas. No, pues aquí pasa lo mismo. Hemos vivido en un modelo eh, basado en estados, nación, con, que, que, que se han apoyado en bancos que emitían la moneda soberana de ese estado. Y ahora ha, ha, ha surgido un competidor, <risa> un competidor que el mercado cuando lo descubra va a decir, coño, esto es mucho mejor que lo que me habían ofrecido, o lo que estaba usando porque me da más libertad a mí y a todos los ciudadanos del mundo. ¿Por qué voy a seguir la, la voluntad de estos burócratas que nos están llevando a la ruina literalmente a todos mm. los ciudadanos? Entonces, claro. Para muestra un botón, el, la expectación que está causando vuestra ICO con, con me y eh, 20 eh, de, de live habitualmente los hago de, de 45 minutos más o menos, con lo cual eh, es que ha habido mucha expectación ha, ha, eh, ha habido muchas preguntas y esperamos haber sido muy dinámicos y, y que Javier menuda ya le hemos dado eh, os haya parecido interesante todo lo que os ha comentado, os animo a conocer Bit2Me, a si llegáis a tiempo a, a probar su ICO, si, si os parece interesante eh, porque de luego expectación eh, hay y es por un buen motivo. Y Javier, eh, muchísimas gracias por esta hora y 20 larga ah, de, de preguntas, interrogatorios y de buena conversación, porque eh, desde luego es un tema apasionante que nos daría para charlar durante muchísimo más rato. Pues oye, igual, ha sido un placer. Eh, gracias a toda la gente que, que habéis estado ahí, estáis preguntando y estáis interesados. Y, y a ti también, Emilio, por invitarnos. Eh, yo me lo paso pipa con, con este tema, de, de verdad. Espero me dejéis invitaros de nuevo a mis canales dentro de unos meses para, para hablar acerca de esa evolución de, de esa ICO, de cómo han ido eh, los tokens y, y cuál es el estado de bit 2 me dentro de unos meses, que me parece que tenéis un futuro realmente muy brillante. Pues muchísimas gracias, nada será un placer y igual, si, si, si hace falta cualquier cosa, pues oye, estamos a, a vuestra disposición y, y encantado de conocerte, Emilio, de verdad, ha sido, ha sido un gusto. Un placer y muchísimas gracias por tu tiempo, teniendo en cuenta que eh, justo ahora mismo eh, es cuando eh, tenéis una efervescencia en b 2 de falta de tiempo total. A todos los que eh, habéis participado en el, en el live, muchísimas gracias por vuestra interacción, por vuestras preguntas, por estar con nosotros casi esta hora y media. Animaros a conocer a b 2 y Javier, nos vemos en una próxima y seguimos por redes. Saludos. Un placer. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, chao.